Sale la promo, yo sale así promo. que sale la promo, del cual va a ser nuestro invitado. Así que estén atentos a la programación de Revy y a nuestras redes sociales. Eh, están las redes sociales tanto del canal como las mías y también las del programa que vamos a tener. ¿Cuáles son las redes sociales del programa? Las redes sociales del programa es arroba NIN Ready tv Y las uh -huh. mías pues obviamente es arroba Nelfa Nunes tv Así que ya lo saben, pueden seguirme a través de las redes sociales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 Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Reservas. Por cada mil pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Reservas participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el Festival para ti y tres amigos. Con entradas especial Guest, Kit Promocional, Alimentos, Bebidas, Transporte y Estadía. Reservas, banco oficial del Festival Presidente.